Únete al grupo privado en Facebook ¿Quién pertenece a este grupo? Las mujeres y hombres de negocios que están trabajando con PLS. Encontrarás miembros avanzados y principiantes cooperando entre sí. Objetivos de la comunidad. El objetivo principal es de ayuda mutua para lograr el éxito individual en la publicación de anuncios donde encontrarás quién comparte qué le ha funcionado. Utilizaremos el muro para pedir y dar consejos, resolver dudas, etc. Construimos una comunidad de profesionales que sean expertos en la aplicación de Facebook Ads. Normas de la comunidad Respeto y consideración mutua Te llegará por mail la invitación para unirte al grupo